Bueno, estamos con dos aventureros. Vamos a preguntarle primero que nada el nombre. ¿Cómo, cómo te llamas? ¿Cómo va? Me llamo Jessica. ¿Y por acá? Hola, buenos días. Eh, Nicolás Rodríguez. Bueno, cuéntenme un poquito qué es lo que están haciendo. ¿Están haciendo un viaje, eh, en este caso, de vida, en el auto? Cuéntenme un poquito de qué se trata la travesía. Sí, estamos eh, viajando hace casi dos años, un año y ocho meses. Este, Lo que dice siempre Nico, estábamos... Eh, nos tomábamos vacaciones y no nos alcanzaba y decíamos, pucha, nos, tenemos 15 días, hacíamos todas las corridas. Y un día dijimos, ¿por qué no nos vamos de viaje? Eh, no, no sé, surgió así, teníamos este auto viejo, eh, queríamos irnos en él. Y nada, así surgió y bueno, ya va a ser dos años de esto. ¿Y ¿Con qué se han encontrado? En el, ¿Qué lugares han visitado? y Visitamos cuando salimos de Buenos Aires, fuimos hasta San Luis. Que es centro del país, en Argentina, hicimos Córdoba, Mendoza, ahí agarramos la ruta 40 hasta Ushuaia. Y después, bueno, volvimos por la misma ruta 40. Y en Esquel surgió un problema familiar, tuvimos que cruzar a Buenos Aires en dos o tres días. Y después cruzamos acá Uruguay, teníamos cerquita Uruguay, y bueno, eh, cruzamos. Y la idea era hacer Chile, la carretera austral, pero quedará pendiente para, para otro momento. Y después de acá de Uruguay, bueno, volver a Argentina, hacer el litoral norte y después salir para Brasil. ¿En Uruguay ingresaron por Fraiventos? Eh, sí, ingresamos por Fraiventos. Eh, hace dos, tres semanas estamos acá sí, recorriendo. Y... ¿Qué lugares han visitado? En Fraiventos que hemos recorrido... Eh. Eh, en Frayventos estuvimos en el Anglo, estuvimos en Las Cañas, estuvimos en Colonia Sacramento, Santa Ana. Eh, bueno, ahora acá Juan casa y vamos para eh, Colonia Valdense y Nueva Lucia. Bueno, ¿y en Juan La Case con qué se han encontrado? A ver, cuéntenme un poquito acá de, de, de esta ciudad. Eh, con gente hermosa que nos recibió de 10, eh, que nos fueron a ver. Eh, es lo que yo siempre digo, la, la gente es lo que hace que nosotros eh, le pongamos más, eh, ¿cómo es?, más, más garra al viaje, porque si, si no fuera por ellos, nosotros... O sea, viajaríamos, pero no, no sería lo mismo. La gente nos apoya un montón, por ¿Cómo suerte. se producen esos encuentros? Ustedes tienen un canal de YouTube donde difunden, digamos, su, su viaje, su travesía. A través de ahí anuncian dónde van a estar, se conectan con la gente y se producen los encuentros. Totalmente. Sí, tenemos un canal de YouTube que es Aventura 3 por América. Y ahí subimos eh, la vida diaria. Eh, subimos paisajes porque a la gente le encanta ver paisajes. Pero mostramos más la realidad del viaje... Mmm, eh, no sé cómo el eh, la, vida la vida cotidiana. La, a la gente le gusta ver cómo vos desarmás la cama, cómo te levantás, cómo vas a trabajar, porque no todos muestran eso. Y nada, gracias a ese canal, muchísima gente se acerca y nos conoce. Y bueno, como ayer que llegamos, si ya nos fueron a visitar, te colaboran con la compra de artesanías y. Y nada, eso es, nos pone muy contentos a nosotros Más allá de las compras, ya el hecho de que vengan a, Y gasten un poquito de su tiempo para venir a conocernos Es un montón para nosotros Ese feedback va marcando un poco la agenda Porque ustedes se preguntarán, Moni, ¿y ahora qué hacemos? Porque llega un momento que uno dice también, ¿no? Para que no se vuelva monótono tampoco la travesía sí. eh, ¿Se van nutriendo de eso que les va pidiendo la gente? Sí, ahora suena... A... a ver cómo lo explico Acá en Uruguay tuvimos... Que no estábamos la agenda, la marca la gente Que nos quiere ir conociendo en el camino por ejemplo, venimos todos haciendo la costa, venimos lento porque la gente nos quiere conocer y tenemos que cumplir porque también nos alimentamos de ellos nosotros. Entonces, eh, sí, tratamos, tratamos de responderle a toda la gente que nos quiera conocer. Y vamos a los pueblitos donde tenemos gente que nos conoce o nos sigue por la página, entonces vamos a su pueblo también. Bueno, y a modo de conocerlo vamos a, a presentar un poquito a una acompañante especial ¿Quiere? ¿Quiere? que ¿Quiere? se, ¿Quiere? se ¿Quiere? está. Se, salir, se está poniendo un poco nerviosa, ¿Quiere? ¿no? es eh, ¿Cómo se llama? Eh, se llama Sammy, tiene casi cuatro años Y bueno, es nuestra compañera de viaje Es muy territorial del auto, como pueden ver Pero bueno, yo le digo a Nico Sin ella el viaje se hubiera sido aburrido Así que ella le pone la chispa al viaje bien. ¿y cómo es eh, Para quienes por ahí, de pronto no tienen ni idea Estamos viendo el auto ahí, ¿cómo es justamente Vivir en el auto? Que además eh, También después vamos a hablar de las artesanías que están Haciendo y todo lo demás, que lo tienen como Ingreso, ¿no? Para sí, solventar, pero ¿cómo es vivir En el auto? Eh, es es hermoso, pero no es tan cómodo. Ah, pero yo digo, eh, si uno quiere salir a conocer el mundo, eh, eso es lo que menos importa. Este, es un auto del año 83 y bueno, dormimos adentro, armamos cama adentro, cocinamos adentro, eh, a veces nos bañamos adentro, hacemos sí. todo ahí porque bueno, es nuestra casa. Es chiquito, pero tiene muchas cosas, tiene, tiene espacio. Tiene Podríamos espacio. haber <ríe> conseguido o comprado una camioneta, algo más cómodo para el viaje, pero esto es una aventura, en el autito y la... Y llama la atención, la gente se acerca por el auto O fue el primer auto más que nada en Argentina El primer auto que tuvo, no sé, el abuelo Con el primer auto que aprendieron a manejar Entonces, eh, y tiene, llama la tiene atención su y tiene su mística, sí Vemos que tienen un panel solar También oh, tienen sí, ciertas sí. cuestiones ahí Una vaca bastante grande Sí, sí. sí bueno, hicimos el porta Para llevar todo lo que fuera necesario Afuera del auto Pero nos dimos cuenta que al ser grande Uno carga carga y la suspensión sufre Así que bueno, tenemos un tanque de agua de 33 litros, dos bidones en hasta que acá en Uruguay nunca lo vamos a usar porque los recorridos son cortos y hay estaciones de servicio muy cerca. Y la nata está muy cara. Y la nata está cara, bueno, sí, también. también. Y bueno, el panel solar y este cajón que hicimos hace poco con mi abuelo, eh, llevamos todo acá adentro: artesanía, silla, mesa, la caería, mercadería. Así. Después, bueno, un toldo tenemos también, un reflector para alumbrar el puestito cuando vendemos de noche. Y sí, se alimenta y el panel, bueno, tiene conversora a luz 220. Perfecto. Bueno, y cuéntenos un poco de lo que es la, la parte, digamos, de, la, de los ingresos. Artesanías que supongo harán por gusto, pero también con, la, con el objetivo de que sea un ingreso para solventar los gastos. ¿eh? Sí, eh, gracias a Dios tenemos plan B, plan C, pero no lo estuvimos usando porque con la artesanía venimos trabajando muy bien en Argentina y acá en Uruguay hasta ahora están respondiendo bien, así que el único ingreso que tenemos, si bien YouTube... Ya nos paga, pero con las políticas que hay en Argentina no podemos retirar la plata en dólares. Entonces está ahí como ahorro para algún futuro que cambie el gobierno, o la economía o la política. Pero hoy en día solo artesanía. Después tenemos plan B ya peluquera, yo tengo la soldadora, tengo caladora también. Si hay que hacer algún trabajito, alguna changuita. Y no Y Me quise traer la máquina a cortar pasto también, pero bueno... <risa> Eh, era, sí, ya era que... sí, ya era mucho, pero hubiese estado bueno también salir a cortar pasto porque pasto crece en todos lados. Algunas familias acá en la se los recibieron y los invitaron incluso, no sé si, a cenar, a quedarse. Sí, sí, totalmente. Se acercaba, bueno, llegamos ayer, se acercaron y bueno, en, en realidad, realidad nos, nos invitaron dos sí. personas, pero como que se van ganando de mano. <ríe> y caímos en la casa de unos seguidores que nos invitaron a cenar y como todos nos sorprenden ya nos habían preparado un cuarto con cama para que dormamos durma, cómodos si bien nosotros dormimos cómodos, la gente nos quiere agasajar de esa forma y bueno, nosotros lo aceptamos para forma de agradecerlo y obviamente un día en una cama cotidiana, normal, viene bien, así Se que... me ocurre que mucha gente del otro lado estará diciendo qué bueno lo que están haciendo y otro tanto estará diciendo estos están ah, no. locos, <risas> eh, ustedes se sienten un poco locos y eventualmente si es así, eh, cada vez hay más locos porque vemos que hay <risas> cada vez más gente que se, digo, emprende este Alegría. tipo de travesía. Sí, yo le digo a Nico, Nico, eh, hay que estar loco para hacer esto y más en un vehículo chiquito, hay mucha gente que está viajando en, en motorhome, en cosas grandes con comodidad pero yo a veces digo, sí, yo estoy loca para estar viajando, sí. <ríe> y sí, como decís vos, eh, no, no sé acá qué tal será, pero en Argentina es, es impresionante y te asombra la cantidad de viajeros nuevos. Tenemos a algunos enviados la casinos por recorriendo el mundo. Sí. ¿Ah, sí? Y, otros, y otros por salir, así que ah, sí. Bueno, bueno, pero bueno, yo te digo, personalmente, estuvimos más en Argentina. Pero muchísima gente en la casa que nos reciben anoche tienen un motorjón armado y también quieren salir, así que se va contagiando esa chispa de, de salir a... A vivir la aventura y no estar eh, pendiente del trabajo y eh, de pagar las, las deudas de la casa y el consumismo salir de Exacto. esa burbuja del consumismo y, y de vivir siempre al 100 eh, cuando salí de viaje capaz que la primera dos semanas está al 100 porque seguí con el mismo ritmo pero después ya baja de decibeles totalmente y es un cambio muy grande tenés que estar no sé si loco pero tenés que estar decidido en tomar la decisión que es la parte más difícil y después de una vez tomate la decisión no hay vuelta atrás eso ha asegurado por casi todos los viajeros que nos cruzamos, no hay vuelta atrás. Bueno, gracias por estos minutos, no sé si quieren dejar algún uh, algo más que quieran agregar. No, simplemente que el que tenga sueño sea viajar o poner un negocio, o sea lo que sea, el sueño que sea, que lo cumpla. Porque los años pasan y después te arrepentí de no haber hecho ciertas cosas, entonces cualquier sueño o deseo que tengan, eh, cúmplanlo luchan por esos sueños tal cual este nada yo agradecer a la gente que está siempre a pie del cañón con nosotros eh, tanto con Sami también y nada que lo que dice Nico que luchan por sus sueños y que esto es una aventura hermosa no es fácil porque no son vacaciones pero si se tiene ganas eh, se puede volar vez que se proponga ¿por qué el pitufín el nombre del auto <ríe> el pitufín mira antes el auto era eh, color verde aceituna y se llamaba la aceituna Nico le encantaba este color, lo pintamos así y dijimos azul. Y se parece al color de los pitufines, dijimos. Sí, los <ríe> así que se va a llamar el pitufín. Y a nosotros a veces nos llaman y los, los pitufines nos dicen. Así que ya, ya sí. quedó ahí. Está bien. Sí, bueno, sí. muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias, gracias. a vos por el tiempo. <ríe>